Bueno vamos a trabajar en el ejemplo de la clase 13. A esta altura ya estamos en una clase de, de repaso o que pueden utilizar como, como para prepararse para, para el primer examen. Así que van a notar que es un ejercicio que comparte mucho del espíritu de la clase 11, de la clase 12, pero que a su vez estamos tratando de empezar a, a refinar un poco el código. ¿Sí? quizás eso se vea más plasmado en la clase 14 que vamos a seguir trabajando con este mismo ejercicio y cada vez la función main va a quedar como más chica y vamos a ir llevando las determinadas problemáticas del ejercicio a otras bibliotecas. ¿sí? Así que bueno vamos a meternos en tema. El ejercicio en este caso se trata de, de una librería que tiene código de libro, título, código de autor y stock. ¿sí? En el ejercicio de la próxima clase también vamos a, a, a trabajar con más de una entidad esto quiere decir que no solo vamos a tener libros en nuestra librería sino que vamos a tener algo más que van a ser autores entonces vamos a poder trabajar con con dos entidades va a ser la, la primera vez que lo vamos a hacer así que ahora vamos a dejar por eso código de autor y no un nombre del autor ¿sí? sino que en el próximo ejercicio trabajaremos con otra estructura que represente al autor con su información y vamos a atar los datos del libro a través del código de autor. Con el código de autor vamos a entrar en, la, en el array de autores y ahí encontraremos toda la información que quisiésemos poner de ese autor. Básicamente la, la función que nos piden es, es simple, tenemos que hacer una alta, una baja, eh, una modificación y tenemos que poder ordenar por título y ante la igualdad por código. O sea, no difieren tanto del ejercicio de la clase 12. Así que vamos a hacer hincapié en, en, en las cosas que cambiaron. Como para, para que no quede esto, esto muy largo. Y sí, vamos a ver cómo, cómo se fue ordenando nuestro código. Vamos a ver en la en las biblioteca que, llam, que llamamos library.h. Eh, aquí tenemos la, la descripción de, de un tipo de dato libro. Libro. Como pueden ver, está conformado por un título, un código, una cantidad en stock, un identificador del autor y un estatus. Sí, el estatus, al igual que, que venimos trabajando, es lo que nos permite hacer la, la baja lógica. Y entonces, en este caso vamos a tener funciones que son eh, muy pero muy parecidas al, a las que habíamos trabajado en el ejercicio anterior. Eh, una que nos permitía setear el estatus. Recuerdan, esta función eh, nos permitía eh, darle un valor eh, conocido. A todos los estatus de, de un array, entonces podríamos de entrada determinar que estaban todos inactivos. Eh, una función que nos permitía encontrar un lugar vacío, se basaba en, en, en encontrar ese valor dentro del estatus, entonces nos permitía en cualquier posición del array poder aprovecharla. Y otra que nos permitía eh, buscar algo dentro del array a través de su código. En este caso la función se llama find. Eh, book by code, en, va, se va a encargar de buscar un libro por este código que nosotros le, le estamos pasando. Sí, estas funciones realmente no tienen nada de novedoso, el que no haya visto le aconsejo ver el, el video de la, de la clase 12, donde estas funciones no difieren en nada con, con respecto a las que hicimos aquí, más eh, cambiaron su nombre y en alguna busca código, pero es exactamente lo mismo, la mecánica de esas funciones no, no, no ha cambiado. Por otro lado, tenemos otra función que cambió su nombre, pero tampoco cambió su funcionalidad, que es la que nos permite ordenar el Array eh, a través de dos criterios. En este caso, a través del título y del otro criterio que nos pedían. Recuerdan que nos pedía que se ordene el Array por título y ante igualdad por código. Así que tampoco difiere mucho del ejercicio de la clase 12. No vamos a ahondar en ella. Y sí, nos vamos a preocupar un poquito más por estas dos funciones. Una que es una función que se llama SetBook, ¿sí? que nos permite... Le pasamos el array, le pasamos la posición y le damos todos los valores que queremos que se guarden en esa posición. ¿sí? O sea, en ese libro que es, en el libro que se encuentra en la posición Free Place Index. Queremos que adopte todos estos valores. Que tenga este código, que tenga este título, que tenga este autor y que tenga este stock. ¿sí? Eso nos va a permitir sacar mucho código del, del main, ya que tanto en el alta como en la modificación. Eh, accedíamos a, a cargar esos valores. Y otro, otra cosa que vamos a sacar del main es una función que nos permita mostrar el array por pantalla. ¿sí? Son dos funciones que ahora van a ver cómo tienden a achicar bastante el, el código del main. Vamos a ver estas dos funciones que son simples. Vamos a darle un poquito de zoom. Como pueden ver, bueno al principio está la que, la que se setea el status. No ha cambiado casi nada. Aquí tenemos la que busca a través del código, ¿sí? O sea, compara el código y verifica que el estatus esté en 1, al igual que pasaba antes. La que nos busca un lugar vacío, que básicamente un lugar vacío corresponde a encontrar alguna posición, la primera ocurrencia que el estatus esté en 0. Otra función que ordena a través del título, ante la igualdad del título eh, ordena a través de del código. ¿sí? O sea, si se da la igualdad del título, aquí verificamos eh, por código, así que tampoco ha cambiado nada. Y aquí tenemos una primera función que es muy simple, pero bueno, nos saca todo esto del main. ¿sí? que lo, lo habíamos hecho más de una vez. Recibe una, un array, una posición dentro de ese array y setea los valores que quiere colocar. Aquí quizás ustedes quieran eh, agregarle algún tipo de validación. Yo en, en, en nuestro caso no lo agregamos, pero podrían agregar algún tipo de validación, como por ejemplo, verificar que esta posición esté libre. Pero bueno, nosotros asumimos que todo eso ya se hizo antes de llamar a la función. Bien, y por otro lado la de show showArray también, que es una, una función simple. En este caso le da un, un poquito más de, de estética imprimiendo una cabecera como para no largar... Eh, no largar todo suelto. Y hace un print un poquito más elegante, eh, determinando la cantidad de espacios que, que se le van a dedicar eh, a cada cosa. Eh, este menos eh, provoca que, que se alinee. Eh, ustedes pueden alinear a derecha o alinear a izquierda. En este caso nosotros ocupamos 40 lugares y alineamos a izquierda, suponiendo que esos 40 lugares no sean ocupados. Eh, la cantidad de lugares que le van a dedicar a los al código de autor y al código y a la cantidad de libros, creo que era. A ver, déjenme ver un segundo. Y a la cantidad de libros. Así que de eso se trata: Show array Básicamente, esas son las dos funciones que, que hemos incorporado. Vamos a ver ahora cómo, cómo nos quedó nuestro, nuestro main. ¿sí? Eh, bueno, aquí declaramos el array de libros, eh, tenemos algunas variables auxiliares nuestro famoso free place, ¿sí? para encontrar el lugar libre donde queremos trabajar y nuestro nuestra auxiliar donde guardábamos el valor de lo que encontrábamos. Fíjense que este setbook, que es nuestra función, ya nos permite hacer algo que es bastante útil para debuggear, que es bueno hardcodear algunos libros. ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros le damos play a, la, a nuestra aplicación, ya inicia con estos libros cargados. Entonces nos hace más fácil probar la modificación, más fácil probar el ordenamiento y otras cosas. ¿sí? No tenemos que hacer absolutamente todo a mano, sino que arrancamos con, con un par de valores que son falsos, que están cargados no están cargados por el usuario final, sino que están cargados jargodeados en el título. Uno después lo que puedo hacer, una vez que, que, que pasó, por, pasó la etapa esta de, de probar la aplicación, es hacer un, un comentario con esto. ¿sí? Entonces nos no, no los podemos dejar ahí, estos valores, y no usarlos más. Bien, ahí estaría. Pero bueno, como nosotros vamos a hacer alguna prueba, vamos a dejarlos. Bueno, el menú de siempre. Ya no vamos a esta altura de, del baile. No nos vamos a poner a, a explicar cómo hacer un menú. Básicamente la alta, la baja, la modificación. Eh, es como la hemos hecho siempre. Lo que podemos mostrar aquí como, como importante. Fíjense, busca el primer lugar libre. Como, como veníamos haciendo en el ejercicio anterior. Eh, verificamos que, que el código exista. Verificamos que el código no exista en este caso porque estamos dando un alta de libro. Y luego tenemos alguna funcionalidad nueva incorporada en la biblioteca UTNH que es, por ejemplo, pedir un entero válido. ¿Sí? No vamos a verificar acá que el entero sea válido, sino que fabricamos una función a la cual nosotros le damos un mensaje que queremos que le muestre al usuario, le damos un mensaje que, le, que queremos que se lo muestre en el caso de un error, y le damos un intervalo. ¿sí? Le decimos, mira para nosotros este número es válido si está entre 1 y 500. Esta función es interesante, es muy simple de desarrollar. Podemos verla. La hemos colocado en UTNH. Vamos a agrandar. Como pueden ver, nosotros seguimos haciendo crecer esta, esta biblioteca. Por ejemplo, vamos a ver de qué se trata obtener un int válido. Bueno, nosotros para obtener un int válido, eh, nosotros, recuerdan, lo pedíamos como string, el int. Eh, entonces, eso nos permitía ver si era un número. Una vez que sabíamos que eso que nos dieron no era un número, imprimíamos un mensaje de error. En este caso, el mensaje de error que vamos a imprimir es el que el usuario nos pase como parámetro. Y el mensaje para solicitarle que nos ingrese algo, también se lo, vamos a, lo vamos a recibir como parámetro. Y es el que le vamos a pasar a getString. Como número, ¿sí? por otro lado, le dábamos un auxiliar, en este caso va a ser un temporal que vamos a crear aquí, un auxiliar string, y en ese auxiliar nos va a quedar cargado ¿sí? un número válido. En el caso de que eso no se dé, o sea, de que haya sido un error, vamos a continuar. ¿sí? En vez de romper y devolver un error, pues hicimos una función que para, para estos ejercicios va a andar bien. Que es la de seguir pidiendo hasta que me dé un número válido. Quizás en, en un código un poquitito más avanzado, más pro, deberíamos determinar una cantidad de veces que, que pedimos esto. Pero en, en este ejercicio se lo vamos a pedir hasta el infinito. ¿sí? Hasta que el usuario no nos dé un número, no lo dejamos ir. Ustedes si quieren pueden sofisticar, hacer un poco más sofisticada esta función. A nosotros nos parecía que engordaba demasiado el código y se, se, se perdía un poco lo que queríamos explicar. Y por otro lado vamos a recibir un límite inferior y un límite superior. ¿sí? Como pueden ver aquí, verificamos que ese número que convertimos a int esté dentro de nuestro intervalo. En el caso de no estarlo, le decimos que el número debe ser mayor. Perdón. Que el número debe ser mayor a. Low limit. Y que debe ser menor a. high limit. ¿OK? Entonces, una vez que se dio esta situación de que. El número es un número, y el número que es un número está dentro de nuestro intervalo, lo retornamos. ¿Sí? Y así lo mismo hemos hecho con el flotante. ¿Sí? GetValid.String. Ah, miren, todavía no lo construimos. El flotante. ¿Sí? Hicimos el get valid int y no, no hemos hecho el getValidflotante. Bueno. En este, no lo en este ejercicio se ve que no lo hemos utilizado, entonces no, no lo desarrollamos. Lo vamos a desarrollar en, el, en próximos ejercicios. Pero si ustedes quieren, ya se lo pueden ir armando, porque seguramente en algún ejercicio van a necesitar desarrollar el que valida el flotante. ¿sí? Se, van a, se van a basar en esta función. Ok, en el próximo lo, lo desarrollamos. Bien, entonces ahora con esta función ya nos aseguramos de que obtenemos... Un int válido. Aquí nos aseguramos que obtenemos otro int válido. Aquí nos aseguramos que obtenemos un string válido. ¿sí? Eh, lo mismo. Es bastante pava la función. Pero lo que hace esta función es. Seguir iterando hasta que el usuario nos dé un string. ¿sí? Pedimos un string que contenga solo letras. Y si nos da error. Le mostramos el error y continuamos. Continuamos quiere decir que se vuelve a ejecutar el bucle. Cuando esa condición está ok lo que hacemos es hacer un break. ¿sí? Rompemos este while y en ese momento nos quedó cargado en el input el valor que ingresó el usuario que ya nos aseguramos de que era válido. El clear stdin es una función que nos fabricamos aquí que nos permite es otra de las formas que hay para eh, hacer lo que sería el System Clear o el System CLS. Depende si están en Linux o en Windows. Bueno, esta es otra forma absolutamente válida de limpiar el residuo que queda después de, de ingresar eh, caracteres por, por teclado. ¿sí? O sea, limpia, limpia el STDI. Ok, ya vimos las funciones que desarrollamos. Así que ya sabemos que... Esto me obtiene un int válido, esto me obtiene un int válido, esto me obtiene un string válido. Y solamente que me queda setear el libro. ¿sí? Entonces hago el setBook pasándole el array del libro, el lugar libre, ¿sí? que es a donde voy a cargar este nuevo libro, el código, el código del libro, el título, el autor y el stock. ¿sí? Ya hice un alta de, de libro. Para hacer la baja lo mismo. Ahora siempre voy a utilizar el get getValid. Entonces, para hacer la baja, solamente tengo que modificar el estatus de la posición que encontré, en, que aquí la guardé en found FoundIndex, ¿sí? porque después que obtengo el código del libro que el usuario quiere dar de baja, lo que yo voy a hacer es encontrar la posición en la que está ese código, y lo guardo en FoundIndex. Modificar, va a ser igual, eh, empiezo asegurándome de que tengo un código, que ese código está cargado con una posición... Que está, está dado de alta. Eh, o sea que no se le realizó una, una baja lógica. O que no corresponde a un espacio que nunca se ocupó. Para luego, lo mismo. Pido un entero válido que haga referencia al ID. Otro que haga referencia a la cantidad. Le pido un string válido que haga referencia al título del libro. Y después hago un set. ¿Sí? Fíjense la cantidad de veces que vengo utilizando el set. Por último, utilizo showArray para listar. Y orderArray para ordenar. Así que como pueden ver, ya nos estamos acercando a un main bastante, bastante chico. ¿sí? Si recuerdan, si vuelven a ver el video o el ejercicio en código de la clase 11, teníamos un main bastante monstruoso, que en esa clase recién empezamos a armarnos bibliotecas como para checarlo. Y van a ver entre la clase 11 y la clase 14 cómo progresa el código. ¿sí? Lo que nosotros apuntamos es que el código que ustedes produzcan se parezca al de la clase 14. Así que aquí estamos. Guardamos, compilamos y probamos el código. ¿sí? Recuerden que si yo ya listo, eh, voy a tener los, los libros que, que cargué jarcodeados. ¿sí? Así que aquí tranquilamente yo ya podría ordenar y volver a listar y ver que se, se ordenaron ¿sí? los libros. Podría modificar algo. Así que vamos, podría dar de alta un libro. Me dice que ingrese el código. Si le ingreso un código que existe, me dice el código ya existe. Ingreso un código que no existe. Me dice que ingrese la ID del autor. Le digo que la ID del autor es 44. La cantidad de libros, tengo uno. El título es A. Puedo listarlo. ¿sí? Como pueden ver, en este caso va a estar primero. Eh, Puedo modificarlo, ¿sí? vamos a decirle que quiero modificar el 222, en este caso voy a decir que el ID del autor es el 12, que la cantidad de libros es 1 y que el título, vamos a hacer una cosa, vamos a decir que el título es ZZ, ¿sí? entonces al momento de listarlo sigue estando primero, pero al momento de ordenar, si vuelvo a listar me voy a dar cuenta que ZZ pasó a estar último. ¿sí? Vamos a eliminarlo haciendo una baja. Nos dice que le demos el código y por último vamos a volver a listar. ¿Sí? Esto fue como para, para demostrar el, el funcionamiento. Solamente nos resta salir y dar por terminado el repaso de la clase 13. ¿sí? Este es un código que se va a seguir incrementando en funcionalidad en la clase 14. Chau chau.